mamá papá hermano tío primo hijo abuelo bebé niño señor señora Amigo, Reyes Magos, Papá Noel, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos.